Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milo, vamos a divertirnos un rato con Mario más Rabbit. Estamos en el vídeo 150 o 151 ya de este pedazo de juego, ¿eh? 150 vídeos, la verdad, le estáis dando bastante apoyo, os van... me vais diciendo que os viene bien, que no habéis sido capaces de dar algunos puzzles, tal... estoy contento, estoy contento, la verdad. De, de cómo va todo... Ya hemos aumentado una gran cantidad de suscriptores para lo que es mi canal. Eh, no me fijo mucho en los números, pero como últimamente sí que recibo bastantes comentarios y demás, pues me ha llamado la atención. ¿Qué queréis que os diga? Vamos a activar el daño crítico. Y... Anda, eh, mira, esto no puedo. Pues vamos a activar el... El daño en área, creo yo. Porque esto... Sí, vamos a activar el daño. Activamos aquí. Y ya está. Vamos con Edge. Alcance de arma no, pero me gustaría esto, la verdad. No tengo suficientes. Podemos poner... Los regalitos. O los acelerones, es que 3, ¿eh? te pide ya 3 vamos a poner esto y esto creo yo que es lo más adecuado mm -mm -mm. y vamos a poner el regalito del Spark por lo que pueda pasar y de aquí el alcance de arma no, pero impactos, sí lo pongo y aquí como es 1, pues también Vale, vamos con esto Los Sparks lo que tenemos No vamos a mejorar ahora mismo nada Vale Vamos a intentar sobrevivir Así En resumen Esto Es de los que si le ataco Cuando lo golpean persigue sin tregua Su atacante inflige aún más daño Y tal Vale, vamos a sobrevivir Pues vamos a sobrevivir nos escondemos... Tal que aquí... Tal que aquí... Y... aquí... Sobrevivir... Pues un turno que sobrevivimos 100%. Y seguramente dos. Si solo viene esta gente... No vamos a hacer... El tonto... Mira, se activa esto... ¿Se les puede atacar? No se les puede atacar, ¿eh? Empiezan los líos... De Montepío. Activamos esto... Y... Activamos... Esto... Y... Ya está, porque si no puedo atacar a esto... A ver qué me sale de ahí. Ah, sale muy pronto, ¿eh? Toma. Le empuja, sale otro de aquí. No, tío. Cagada. Wow. Wow. Wow, wow, wow, wow, wow. Venga, pero ¿cuánto rango tiene este? Trasca la trasca. No, puede salir otro más de estos y matarme. Estoy alucinando, tío. Son las dos, ¿eh? Pagada por mi parte ahora mismo, a ver con Blue! saltamos. para aquí esta aún tiene vamos a bajar a este esta aún tiene el acelerón Vamos a echarlos fuera. ¿Se van fuera? Se va solo uno fuera. Y... Vale. Y ya está. Venimos aquí. Vale. Y ya está. Vamos a intentar... Es que este me llega... Aquí me llega de sobra. No me llega, ¿eh? Pues igual me libro con este de morir. hay protegidos, sale uno que se acerca, nos dispara, nos rompe esto, el obrador sí que nos alcanza. Al final pensé que iba a ser muy claro, pero con las grietas esas me han fastidiado, ¿eh? Vamos a activar aquí el lodo. Y vamos a quedarnos tal que aquí atrás. No nos alcanza desde ahí. Y desde aquí le podemos dar y destrozar la barrera. Nos queda un turno. Si esta le deja muy tal y con Edge le logramos matar. Doble crítico, muerto. Vale. Pues ya está. Turno del enemigo. No me da, pasa, no llegan, no llegan, y este, turno de héroes y vencido. Se me complicó ahí un momento y pude haber perdido bastante. Vale, voy con esta, a coger esto de aquí abajo, me voy a cambiar a Rabbid, a Rabbid Luigi creo que me voy a cambiar, eh. ¿Rabit Luigi? Hola. Tío, no me lo puedo creer. He perdido unos cuantos segundos ahí bastante preciados. ¡Ah, ¡Oh, qué mal! Le he estado dando dos veces, tío. Hacia abajo no me iba, pero hacia arriba sí me fue el botón. No sé... Puntos de habilidad, purificador, un hueco de Spark. Bien, bien, bien, bien, bien. No tenemos queja, no tenemos queja. Uf. Pues vamos a ver, puntos de habilidad. Dos puntitos de habilidad, que creo que esto sería lo ideal. Pero bueno. Eh... ¿Le damos con esta? No, yo creo que le vamos a dar con... Con el otro, con el rabiz. Alcance de hastío. Es que el alcance me gustaría este. Vamos a conservar eso. Creo que lo vamos a conservar. No nos vamos a gastar. Creo que voy a darle con este el dorado. Creo que sí. Y vamos a darle con este crítico. ¿Y qué más le podemos dar? Alcance de agotamiento. No, creo que le vamos a dar salud vamos a darle salud y con edge, ¿qué más podemos hacer el alcance de arma no, y este necesito 4 así que creo que me voy a quedar como estoy y ahorramos vamos a poner los spark el reflector se lo pongo a este a esta eh, ráfaga acelerón no sé, eh. creo que voy a poner este a este y este aquí. Y este, si le mejoro, quiero decir, el, el acelerón de ráfaga, si le mejoro los, los puntos de habilidad de esto, de poder tener más acelerones, ojito, porque se viene buena, ¿eh?